Horror en Belgrado, la capital de Serbia, donde un chico de 14 años entró a la escuela a la que asistía y asesinó a 8 personas, 7 de ellos compañeros de, de curso o, o alumnos de otros, de otros cursos, pero todos estudiantes de aproximadamente su misma edad, y el octavo, un guardia que había tratado de impedirle el acceso y que obviamente no hubiera tenido ningún tipo de éxito. Ocho personas asesinadas, varios heridos, por lo menos seis chicos, también eh, un docente que está en este momento luchando por su vida. Una situación realmente impactante que nos hace acordar a los peores tiroteos que vemos en escuela en escuelas en los Estados Unidos, que no es tan habitual en el caso de un país como Serbia, aunque ha habido casos por la zona, ha habido algunos casos en Rusia en los últimos años. Lo que se sabe en concreto de este chico que ya está eh, bajo custodia policial es que le sacó el arma al padre y se está investigando qué fue lo que lo motivó, cuál fue el móvil para cometer este crimen aberrante que está conmoviendo a la eh, capital de Serbia, Belgrado. Insisto, un chico de 14 años entró a su escuela, mató a siete compañeros y a un guardia de seguridad.